Hola, bienvenidos a una nueva historia. No te olvides de darme un like -o y suscribirse al canal. El exitoso cirujano Manuel Carrillo tenía motivos para estar orgulloso de sí mismo. Era guapo, talentoso y rico. Cualquier mujer, incluso la más mimada, se sentiría honrada de casarse con él y convertirse en la dueña de su casa. De tres plantas en una urbanización de lujo. Sin embargo, a sus 35 años, Manuel era soltero, por lo que han circulado rumores sobre él, se decía que era indiferente al sexo femenino, mientras que algunos afirmaban que era un luchador un poco masculino, pero no había nada de eso. Nada de eso era cierto y el hecho de que no le gustara anunciar sus conquistas amorosas, que eran muchas, era su vida privada. El doctor Carrillo se cuidó mucho hacía deporte y una de sus actividades favoritas era la equitación. También le gustaba el piragüismo, el senderismo y el esquí en general. El doctor Manuel Carrillo prefería las actividades al aire libre y no entendía a quienes se limitaban a sentarse ociosamente en el sofá frente al televisor. Aparte del deporte, el hombre amaba la pesca y no solo le gustaba, sino que desde pequeño era un aficionado. Manuel también consideraba que la belleza de sus uñas formaba parte de su profesión y acudía a la manicura. La mano es la tarjeta de vista del cirujano. Le gustaba repetir, el paciente debe confiar inmediatamente en el cirujano en cuyas manos está su vida. ¿Y si las manos no se ven bien arregladas, qué clase de confianza hay? Por cierto, la manicurista, a una pelirroja y espectacular belleza rusa, Irina estaba deseando conocer al apuesto hombre rico y no se trataba solo de las generosas propinas en absoluto. Irina tenía opiniones muy diferentes sobre él. Sin embargo, Manuel se obstinó en no entender nada, tal vez aquella por la que sacrificaría su preciada libertad. Aún no había nacido, dejando su lexus azul oscuro en el aparcamiento de la puerta del supermercado. Manuel fue a comprar y de repente se fijó en una joven con un niño. El niño parecía tener unos siete años y la chica es bastante joven, comentó el doctor Carrillo. Y a esa edad se convirtió en madre. ¿Qué importa? Están completamente congelados. La niña y el bebé estaban sentados en el banco, acurrucados en el frío y penetrante viento, y todavía era a principios de abril. De repente, Manuel sintió compasión por la chica y el niño. Estaba claro que tenía problemas que no podía resolver por sí misma. Así que tal vez debería sentirse aliviados. El niño casi lloraba y la joven madre claramente mortificada por su impotencia. Cualquiera que conociera bien al doctor Manuel Carrillo habría dicho que era un hombre muy bueno y esto era la pura verdad. No tenía el cinismo inherente a muchos médicos, pero lo más importante es que Manuel nunca pasaba por alto a una persona que necesitaba ayuda. ¿Está experimentando algún tipo de dificultad? Jovencita. Manuel le preguntó con simpatía. «Puedo ayudarte, no seas tímida». La mujer suspiró con fuerza y negó con la cabeza. «Así no dirá nada», adivinó Manuel pobre, pero orgullosa, muy bien. «Lo intentaré de otra manera». El doctor Carrillo se puso a pensar mucho y entonces se le ocurrió. «¿Alguna vez pensé en contratar a una empleada doméstica?» «Bueno, porque no soy un hombre soltero, trabajo mucho y a veces no tengo energía para la limpieza normal, pero tengo suficiente dinero y yo ayudaré a una chica con un hijo». «Jovencita, quiero ofrecerle algo», dijo. «Por cierto, ¿soy el doctor Manuel Carrillo y usted?» «Me llamo Lupita y él es Carlos». «Bueno, Lupita, me gustaría ofrecerle un trabajo como mi criada». Necesito desesperadamente una hora mismo, así que me preguntaba si lo aceptarías. Lupita estaba claramente indecisa, Manuel se dio cuenta de esto y dijo. ¿Tienes miedo de algo? No tengas miedo, no soy un barbazul, realmente necesito ayuda. Ahora no puedo hacerles daño con el dinero. Lupita estaba lejos de confundir a un atractivo desconocido en un coche caro, con un maníaco si hay proxenetas y también hay gente que vende niños para obtener órganos. ¿Por qué fácil? Lupita, bestia mal, pero tenía una cara preciosa y una figura cincelada mirándola. Cualquier comerciante de bienes vivos diría, eso es lo que se necesita, pero aún así Lupita aceptó. La chica observó a Manuel con atención y de repente se dio cuenta que no iba a hacerle daño ni a su hijo. ¿Pero y qué? ¿aún me consideras un barbazul? No, no lo sé, Lupita sonrió tímidamente. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no es así? Carlos, el niño asintió. Sube al coche mientras voy al supermercado a comprar comida. No hay nada en casa. Soy un viejo solterón. Mientras Lupita y el niño se dirigían al coche, el doctor Carrillo se dio cuenta de que el niño cojeaba de una pierna. La chica, interceptando su mirada, dijo, se había caído de la bicicleta y ahora cojea. Todavía no hay dinero para una operación y el padre de Carlos. El hombre preguntó y luego dijo, por supuesto, no es mi asunto. Lupita se avergonzó y explicó que el niño no tenía padre. Acababan de llegar de un pueblo cercano a la ciudad, donde es difícil encontrar trabajo, y han decidido probar suerte. Aquí todavía existe la posibilidad de encontrar algún trabajo aquí. El cirujano asintió, comprensivamente era claro, la historia es tan antigua como el tiempo, la gente se va a la ciudad por desesperación, no por la buena vida, como piensan algunos, sino con la esperanza de coger al menos la opción más cutre. Manuel se fue al supermercado recordando la vida en el camino. Desde la infancia estaba acostumbrado a la soledad, aunque parecía que él, un hombre guapo y el favorito del bello sexo no debía conocer este concepto. Sin embargo, era cierto. Los padres de Manuel, brillantes médicos, estaban a menudo de viaje de negocios para asistir a congresos médicos y simplemente estaban en el trabajo hasta altas horas de la noche. Por aquel entonces los doctores Julio Carrillo y Lucía Silva estaban empezando su carrera médica y trabajaban sin descanso cuando Manuel era un bebé, sus padres lo dejaron con la abuela, madre de Julio, que no se molestó en pasar tiempo con su nieto, alimentaba a Manuel hasta la saciedad, se aseguraba de que el niño estuviera ordenado, lo acompañaba a la guardería y luego al colegio. Bebé con Dios, decía la anciana acariciando torpemente a su nieto como si fuera un cachorro y Manuel se alejaba obedientemente. Al principio se sintió ofendido, pero luego decidió a que se joda. De hecho, la abuela había hecho a Manuel inmune a la soledad cuando el niño pasó a quinto grado, empezó a quedarse solo en casa, siendo un muchacho autosuficiente. Manuel no solo podía calentar la cena, sino también cocinarla. Cuando sus padres estaban fuera, el chico mantenía el piso limpio y ordenado y no descuidaba sus tareas escolares. Sus padres no habían oído nunca queja de los vecinos sobre la música alta y las reuniones de jóvenes y como es lógico, nada de eso ocurrió. Si Manuel invitaba de vez en cuando a una chica guapa, nadie se daba cuenta. Y así fue como a los 35 años se había convertido en un soltero empedernido. Por supuesto, de vez en cuando habían aventuras con mujeres. Después de todo, Manuel es un hombre atractivo y ciertamente no es un monje, pero sus aventuras eran de corta duración y, por lo general, no conducían a nada. Al menos eso es lo que pensaba Manuel. Dos personas se gustan y de vez en cuando se encuentran mucha gente, lo llama a por salud y Manuel, como médico, estaba totalmente de acuerdo con esa definición. De todos modos, una relación seria a largo plazo estaba descartada. Manuel era un hombre adinerado que lo había conseguido todo por sí mismo, pero con una pequeña corrección, sus padres le habían dado un comienzo en la vida. ¿Y qué? Ciertamente. Cualquier padre normal ayudaría a su hijo, sobre todo porque el chico era estudiante de medicina desde los 10 años y cuando se hizo mayor y empezó a practicar el senderismo y el rafting, a menudo prestaba primeros auxilios en caso de fracturas, contusiones y congelaciones. Por no hablar de la respiración artificial y el masaje cardíaco. A Manuel le fue bien en la universidad y sus padres no tuvieron nada que ver. Y luego estaba el diploma aprobar los exámenes con la máxima puntuación, la residencia, el trabajo en un hospital público y luego una clínica privada. Y ahora Manuel Carrillo tenía una casa grande y bonita, un coche caro y todo lo que necesitaba para llevar una vida cómoda. La comodidad era uno de los componentes importantes para él. Vivía sin problemas en condiciones precarias cuando iba a acampar, no le asustaban las condiciones extremas y nunca se quejaba pero aún así, un baño perfumado y otras comodidades de un hogar acogedor eran más del agrado de Manuel. Después de sus aventuras, siempre quería volver a su caseta de perro a pesar de los casi ilimitados entretenimientos, la principal pasión de Manuel seguía siendo la pesca. Siempre que viajaba a la costa se informaba inevitablemente de si había lugares en los que podía practicar la pesca de altura, el pescado de variedades exóticas que se podía pescar en un centro turístico de moda era ciertamente bueno. Pero la pesca en un lago de algún pueblo remoto donde nadie conocía ni molestaba a Manuel le atraía mucho más. Para el exitoso cirujano, esas vacaciones eran una aventura fascinante y una fuente de emociones inolvidables, de las que se veía privado en la metrópoli. Manuel recordaba especialmente la pesca en los suburbios siete años antes. En ese momento no quería viajar lejos, así que el joven se detuvo en un lago que estaba situado a la entrada del pueblo más cercano, según sus compañeros. Allí podría pescar peces raros. Manuel estaba pescando en una barca, pero inesperadamente hizo aguas. Era un otoño frío y estar en agua helada no era una perspectiva agradable, tanto para ir a pescar y si se me acalambran las piernas, pensó tras un largo baño hasta la orilla. Manuel, empapado y helado, decidió ir a un pequeño pueblo. Tal vez alguien le permitirá calentarse. Manuel llamó a la primera casa de campo que vio una chica frágil, rubia y muy guapa, de unos 20 años. Abrió la puerta con sus enormes ojos turquesa serios y no exentos de curiosidad. ¿Hay algo que quieras? Preguntó con una voz suave y melodiosa. «Si me gustaría entrar en calor», contestó Manuel, temblando, "Solo necesito calentarme, no te equivoques, pasa sin pensarlo dos veces», respondió. «Te prepararé una taza de té y entrarás en calor enseguida. No le importará a tu familia. Mi padrastro no volverá pronto, probablemente estará borracho otra vez. Mi hermana está en casa de su tía, no tenemos madre». Le sorprendió un poco que ella contara detalles tan incómodos a un desconocido, pero luego pensó que debía ser un problema. Manuel bebió el té aromático hirviendo, mirando de vez en cuando a su anfitriona, que se llamaba Blanca. Su belleza natural era ciertamente llamativa, pero sobre todo Blanca no se parecía a ninguna chica que hubiera conocido. Todas las mujeres hermosas con las que Manuel había tratado eran relajadas, pero eran ostentosas blancas, se comportó con moderación y soltura, Manuel sintió una sincera simpatía por esta chica excepcional que crecía cada segundo. ¿Qué le quedaba por hacer? Bueno, por supuesto. Usar todos sus encantos para encantar a Blanca. Sin embargo, no fue difícil. Manuel siempre tuvo un gran sentido del humor, lo que lo ayudó a ganarse el favor de las damas. Por cierto... Blanca también miraba a Manuel con interés y no era mera curiosidad la que surgía al ver a un desconocido. Cuando Manuel intentó besar a la bella mujer, ella no se apartó. Para su sorpresa, acabaron pasando la noche juntos. ¿Creías que era una mujer de virtudes fáciles dispuesta a meterse en la cama con cualquiera que conociera? preguntó Blanca acurrucándose en su hombro. No, ni siquiera tuve esos pensamientos, susurró Manuel y realmente no lo creía. No fue una aventura, ni una debilidad momentánea. Estaban muy bien juntos y nada más importaba. ¿Qué diferencia había en el momento en que ocurriera? Mientras dos personas se sintieran atraídas por el otro. Y al amanecer llegó el padrastro que estaba borracho, tal como lo había previsto, Blanca Manuel, muy a su pesar, tuvo que marcharse. El hombre vivía en la ciudad blanca, en los suburbios, pero la distancia era una barrera para el amor. Cuando Blanca se despidió de él, los amantes habían acordado mantener el contacto y la correspondencia, ya que había llegado la era de las redes sociales y, por supuesto, definitivamente se verían. ¿Sería un crimen no repetir una noche así? Al principio hubo llamadas y largas conversaciones, sobre todo el mundo y sobre todo, por supuesto, sobre su amor. Pero pasó un mes y Manuel se dio cuenta de que sus sentimientos se habían enfriado, hecho que sorprendió a la propia joven, pero el hecho se mantuvo. Los encuentros entre Blanca y Manuel se hicieron menos frecuentes y un día simplemente no contestó al teléfono. No, Manuel no le ignoró deliberadamente. Es que en ese momento estaba con una chica. Blanca sintió más que entendido que todo había terminado entre ellos. La chica lloraba mucho y estaba deprimida. Después de todo, seguramente pensó que yo era una chica fácil, pensó con un suspiro. Simplemente se olvidaría de Manuel y viviría su vida como antes, porque ya había vivido antes sin ese pescador aficionado. Sí, excepto que ella no podía olvidar mucho más tarde... Manuel se dio cuenta de que sus sentimientos por Blanca probablemente no habían resistido la prueba de la distancia y no era de extrañar cuando habían tantas mujeres hermosas alrededor. En ese momento había parecido ser diferente. Sin embargo, a Manuel no le importaba, estaba acostumbrado a una vida libre. ¿O tal vez no estaba acostumbrado a las historias de amor? En fin, Manuel Carrillo vivió su vida de soltero hasta hoy y la vivió bien. Así que para recordar, Manuel llenó el carro con una variedad de bocadillos y terminó con el doble de la cantidad habitual de comestibles, además de todo lo demás, compró una bolsa de leche y un jugo de galletas cubiertas de chocolate para el niño. En el camino de vuelta Manuel comprobó con satisfacción que la joven madre y Carlos le esperaban en el amplio y cálido interior del coche. «¿Nos vamos?», preguntó alegremente. Lupita sintió con una sonrisa y anunció alegremente, tienes un coche genial, quiero vivir en él. Espero que te guste más la casa. El cirujano se sonrió. Lupita y Carlos se mudaron con Manuel Carrillo. La joven trabajaba duro como empleada doméstica, mientras que el dueño trabajaba duro y en su tiempo libre se divertía y salía con las mujeres más bellas de la ciudad. Lupita consiguió un trabajo y un techo, Manuel, una casa perfectamente ordenada y una comida caliente. El niño no pasó hambre, recibió un ordenador y juguetes interesantes que el cirujano no dejaba de comprarle, en general, todo el mundo estaba contento. Manuel y Lupita se hicieron buenos amigos y hablaron mucho. Pero si Manuel le contó algunos detalles de su vida, salvo los personales, Lupita apenas le dijo nada de su pasado, sobre todo en lo referente al niño. Lo único que Manuel sabía del niño era que se había caído en la bicicleta y se había lesionado la pierna. «Deberíamos investigar este asunto», pensó un día el cirujano. «Pero, ¿quién era el padre del niño?» «¿De dónde era?» «¿Lupita?» No dijo ni una sola palabra sobre eso. Sin embargo, esto es comprensible, a las madres solteras en general no les gusta hablar del tema y al final ella no está obligada a compartir los secretos de su vida con un extraño. Así que pasó un mes, Manuel estaba descansando después de otra operación cuando sonó su teléfono móvil. Pedro Agüero, su compañero de clase. Hola Manuel. Hola Pedro, ¿qué pasa? Sí, bueno, han decidido organizar una reunión de compañeros y me han encargado de que me ponga en contacto contigo. Todo el mundo está invitado con sus maridos, sus esposas. ¿Qué te parece? Es lo que hay que hacer. Inesperadamente, Manuel soltó la lengua, tengo una esposa hermosa, no me enteré de que te casaste, murmuró Pedro, sorprendido, sí, así fue. Los compañeros hablaron de diferentes cosas y cuando se despidieron, Manuel se lamentó porque había mentido, Manuel tenía muchas ganas de ir a la reunión, que era dentro de dos semanas, pero también quería presumir de su bella esposa. Manuel tenía un trabajo prestigioso, una bonita casa, un coche caro y solo tenía que encontrar a una esposa. Por supuesto, no tiene tiempo para casarse en dos semanas, eso significa que tiene que encontrar una mujer para su esposa y en realidad no hay nada que hacer. Manuel repasó en su mente a sus buenas conocidas y llegó a la conclusión de que ninguna de ellas era adecuada. Todas eran guapas, sus modales estaban bien, pero Manuel comprendió que la idea podía ser muy mala para él. El exitoso cirujano era muy consciente de que cualquiera de sus novias se lanzaría a la idea y comenzaría a llevar con delicadeza el hecho del que dicen. ¿Sería una buena idea hacerlo realidad? Pues no y entonces Manuel se acordó de su criada. ¿Por qué no? ¿Es una buena idea? A pesar de su ropa modesta, Lupita es una chica muy atractiva. Y si se la viste bien la peinas y la maquillas será un encanto. Solo le ofreceré algo de dinero y bueno, no conseguirás una esposa mejor que esa Lupita. «Necesito hablar contigo», dijo nada más entró en la casa. «Estaba asustada y si quiere despedirme», pensó Lupita con miedo, «¿a dónde iremos?». «¿Carlos y yo?». «¿Pasa algo Manuel Carrillo?». Preguntó. «Vamos a mi oficina, seguramente me despedirá Lupita», entró y se sentó tímidamente en el borde de su silla. «Lupita, tengo algo muy interesante que preguntarte». ¿se sintió aliviada de que no la despidieran? ¿Y qué es eso, Manuel? Bueno, tengo una reunión en dos semanas, todos estarán con sus cónyuges menos yo. Aquí Manuel se limitó a levantar sus manos y seguir. De todos modos, Lupita, te sugiero que vengas conmigo, tendrás que fingir que eres mi esposa, ya sabes una pequeña mentira. Decir que Lupita se escandalizó era no decir nada, ¿No tenía ni idea de que Manuel Carrillo pudiera tener complejos? ¿De qué otra manera podría explicar que un adulto autosuficiente, además, un hombre rico y exitoso, se avergonzara de su condición de soltero al parecer que le importaba la opinión pública? Manuel, al notar la mirada de la criada, añadió. Bueno, a cambio de una cuota, por supuesto, y Carlos Lupita le preguntó lo primero que se le ocurrió, ¿y qué pasa con Carlos? Te prometo que no tardaremos mucho. Tu hijo jugará en la videoconsola y no creo que se dé cuenta de que nos hemos ido. Lupita suspiró, en realidad la pregunta sobre el hijo no era más que una excusa, el niño no tenía tres años y podía, efectivamente, estar solo. De hecho, Lupita se sentía terriblemente incómoda, no quería engañar a la gente, también era y eso era algo que era mejor olvidar. Lupita, la doncella guardó silencio, no sabía qué decir. Lupita, me doy cuenta de que te he tomado por sorpresa, pero realmente no es tan grave, al menos tendrás un poco de descanso, ganarás un buen dinero y de todos modos no volverás a ver a esa gente. Vamos, Lupita, di que sí, muy bien, lo haré. Al día siguiente, Manuel trajo un impresionante vestido azul brillante con adornos dorados y pedrería para la doncella. Además del vestido, había zapatos de tacón de agujas lacados. Vaya, el hombre estalló mientras ella se probaba el vestido y los zapatos. Incluso mejor de lo que imaginaba. Lupita Ven al espejo. La mujer lo hizo. Soy yo realmente, pensó. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar el día de la reunión, Manuel llevó a la criada al mejor salón de belleza de la ciudad. Lupita visitó al peluquero al maquillador y a manicurista, Manuel estaba esperando a Lupita en el coche cuando salió del salón. Un amante sofisticado y un verdadero conocedor de la belleza femenina, se quedó con la boca abierta. Lupita se peinó con un recogido muy elaborado y su maquillaje delicadamente matizado, acentuó la frescura de su piel. En el camino de vuelta a su casa escuela, Manuel pensó que su criada era en efecto, maravillosamente bella, era una verdadera belleza. Ya el primer día Manuel había comparado a Lupita con un diamante en bruto y no estaba muy lejos de la verdad. Quítale los trapos y vístela con ropa de marca y podrás ver la diferencia en todo su esplendor. Pensó el hombre. ¿Y quién más podría argumentar que no es la ropa la que hace bella una persona? Las compañeras de Manuel miraban a Lupita con admiración y le decían lo joven y guapa que era su mujer, sus maridos. A su vez la miraban con malos ojos, Lupita quería caer al suelo, pero cuando se relajó un poco se dio cuenta de que incluso estaba disfrutando. La modesta criada nunca había oído tantos cumplidos sobre ella y la forma en que se, se enfadaban las esposas era algo con lo que Lupita solo podía soñar cuando Manuel la sacó a bailar, hasta las señoras enfadadas admiraron a la pareja de belleza y real. Ahora no quería ir a ninguna parte, pues cuando tendría Lupita la oportunidad de pasar una velada en un buen restaurante en compañía de un hombre interesante por el que están locas todas las mujeres en un radio de 100 kilómetros y que te paguen por ello. Manuel, también se alegró, fue un gran espectáculo al cabo de un rato, Teresa Arámbula los llevó a dar un paseo por la escuela. La anciana contaba a sus antiguos alumnos cómo había cambiado la escuela a lo largo de los años. De repente, al pasar por delante de una de las aulas, Lupita vio una foto de una chica en un marco negro en la pared y se quedó sorprendida junto a la foto de la bella rubia. Había otras fotos en marcos de luto. Es una placa de memoria, explicó Teresa, y comenzó a enumerar los nombres de los alumnos que ya no estaban vivos. Manuel miró a su mujer y vio que estaba llorando. Lupita está todo bien, podemos ir a otro sitio. Ella se limitó a sentir. Ahora, ¿a qué eran esas lágrimas? Le preguntó Manuel mientras se sentaban en las sillas de la sala cercana al monumento. Blanca Fonseca era mi hermana mayor. También fue a esta escuela, pero no por mucho tiempo. Dos o tres años después de que nuestra madre muriera de cáncer, nuestro padrastro y yo nos mudamos al campo, mi padrastro era un bebedor empedernido. El piso se vendió por las deudas. Dios no quiero ni recordar esa época. Todo fue tan horrible. Lupita asintió y continuó. Blanca se quedó embarazada en el pueblo, su novio la dejó antes de que se diera cuenta. Blanca murió al dar a luz tuvo una hemorragia. Han pasado seis años un poco más y para mí fue como si fuera ayer. Ahora estoy criando a Carlos, es su hijo. Y ahora nos escapamos del padrastro, que es un borracho y me ha puesto las manos encima. Blanca. Manuel pensó. Blanca. Cuando la pareja regresó a la sala de banquetes, se acercó a la pizarra de recuerdos y observó detenidamente a la hermana de Lupita. De repente, Manuel pensó que se iba a desmayar en un segundo, era la misma chica con la que una vez había pasado una calurosa noche de pesca. Volvieron a caminar en cada uno, en sus propios pensamientos. Lupita pensó en su hermana, una imagen sucedió a la otra, ella y Blanca eran todavía jóvenes chapoteando en la bañera de la casa de verano. Aquí estaban yendo a la escuela, Lupita en el primer grado, Blanca en el tercero, aquí están las hermanas, contándose sus primeras experiencias amorosas, y entonces Lupita se entera de que su querida hermana se ha ido, pero hay un bebé que necesita sus cuidados. El mundo se vino abajo. Manuel adivinó la posibilidad de que Blanca se quedara embarazada de él, era bastante alta. Al menos el tiempo coincidía así que si así era Carlos era su hijo. Entonces, tal vez aquel día que fue al supermercado fue una llamada de sangre. A Manuel no le importaba tener un buen hijo como Carlos, pero ¿cómo enfrentarse ahora a la criada? Manuel era terriblemente reacio a admitir ante Lupita, que era el antiguo amante de su hermana, pues en los ojos de la muchacha era un sinvergüenza y un canalla que había abandonado a su hermana en una situación ya difícil. Sin embargo, se ha decidido hacerlo. Lupita dijo Manuel cuando estaba a medio camino de la casa. ¿Tengo que decirte algo? Puede que me odies, pero no me callaré. Lupita quiso decir algo, pero Manuel se lo impidió, de lo contrario, toda su determinación habría sido inútil. Manuel eligió cuidadosamente sus palabras y dudó con emoción en cada una de ellas, pero aún así le dijo toda la verdad desde el principio hasta el final. Lupita escuchó sin interrumpir y al final de la historia no pudo contener las lágrimas. Manuel hablaba y hablaba, tenía miedo de que Lupita dijera algo horrible, así que trató de no quedarse callado, quería desesperadamente encontrar alguna excusa para su vergonzoso acto, aunque sabía en su corazón que difícilmente podría encontrar una. Manuel se preguntaba cómo podía pasar la noche con una chica y no darse cuenta de que iban al mismo colegio, pero después de pensarlo, el hombre decidió que no había nada de malo en ello. Según Lupita Blanca, solo había estado dos o tres años en la escuela y en una clase diferente. Además, Manuel pensaba que Blanca tenía más de veinte años y él mismo tenía 28 en ese momento, por lo que nunca se le ocurrió que pudiera recordar a esa chica. Lupita, hemos llegado, dijo Manuel y ella salió del coche sin decir una sola palabra. Cuando el amo y su criada, que no era una criada, Entraron en la casa, Carlos ya estaba dormido, se fueron a sus habitaciones, pero nadie pudo dormir. Lupita salió al balcón y al mirar hacia abajo se dio cuenta de que una tenue luz de la cocina estaba encendida. Así que no fue la única que no pudo dormir esta noche en un impulso repentino, Lupita bajó a la cocina, Manuel estaba sentado en la mesa con una botella de coñac y un plato de queso, limón y aceitunas. ¿Un trago? Preguntó Lupita. No era una gran bebedora, pero hoy haría una excepción. Había demasiadas emociones fuertes que contener. «Lupita, no me has dicho ni una sola palabra en voz baja», Manuel dijo, «¿Me estás juzgando?». Con un suspiro, Lupita preguntó, «¿O Manuel Carrillo, quién soy yo para juzgar?». «Ya veo. ¿Qué ves?». Se encogió de hombros. No sé cómo me siento en este momento, pero puedo decir una cosa con seguridad, no estoy juzgando a nadie, era joven y entonces no conozco toda la historia y aunque te hubieras quedado con Blanca, no es garantía de que siguiera viva. Bueno, esa es una forma de decirlo. Mis padres son médicos y podrían haberle buscado a Blanca un buen ginecólogo probablemente tenía problemas y sinceramente no sabía que Blanca estaba embarazada. Bueno, ahí tienes ya ves, Lupita sonrió Blanca, ¿no te ha contado del embarazo? No. No la culpo, pero tampoco te culpo a ti, Simplemente sucedió. Gracias, realmente significa mucho para mí. Hablaron durante otra hora, para ser sincero. Manuel no esperaba ser perdonado tan rápidamente y se sintió aliviado. Luego se sentó junto a Lupita y la rodeó con su brazo. Lupita, dijo Manuel en voz baja y de repente empezó a besarla. No sabían cómo habían llegado a la habitación de Manuel o quizá una fuerza los había teletransportado hasta allí, la misma fuerza que los había unido fuera del supermercado. Manuel pensó por un momento en un dachavo y otras tonterías pero inmediatamente lo apartó de su mente. Cuando Lupita se despertó, Manuel aún dormía, él sonreía mientras dormía, pero Lupita estaba completamente angustiada. «Dios, ¿qué he hecho?», pensó la chica con horror. «Aseguro que pensará que soy una mujer de virtudes fáciles, dispuesta a meterse en la cama de cualquiera que se le arrime». ¿Lupita no podía saber que su hermana había dicho una vez casi las mismas palabras a Manuel y es todo culpa del maldito coñac? ¿Tengo que salir de aquí como puedo trabajar ahora para este hombre? Al despertar, Manuel se sintió renacer. Buscó a tientas, con una sonrisa, el asiento de la cama y al no encontrar a Lupita a su lado, se levantó de un salto. Lupita. Lupita. Llamó alegremente, pero no hubo respuesta. Manuel supuso que se si había ido a su habitación, llamó suavemente a la puerta y entró. Lupita, ¿qué estás haciendo? Preguntó Manuel perplejo. Estoy recogiendo mis cosas. ¿Por qué? Porque no se suponía que bueno, ya sabes lo que quiero decir. Oh, Lupita exclamó Manuel, pasándose las manos por su espesa melena oscura. ¿Debería haber? No, no debería haber. No importa. Ahora ha sucedido. Entonces, ¿qué decir ahora? Deberías haber pensado antes eso es lo que ibas a decir, que no hay que ser frívolo. Lupita. Manuel hizo una mueca. Te aseguro que no quise decir nada de eso, ni siquiera lo estaba pensando. ¿Por qué las mujeres hacéis todo tan complicado y dramático? Pero con ustedes de los hombres es simple no venga, vea, gane Lupita, reparó. Manuel comprendió que discutir con Lupita, y mucho menos demostrarle nada era inútil si no hubiera sido por la fiesta de graduación y por el posterior consumo de coñac, no se habría producido esta conversación ociosa en su opinión. Solo que ¿qué pasa con Carlos? —El niño necesita una operación y él, el cirujano Manuel Carrillo, debe ayudarle. —De hecho, Manuel le ayudaría de todos modos, pero ahora tiene que hacerlo doblemente. —Vino, vio ganó. —Murmuró Manuel bueno, si así se plantea la cuestión que así sea y el niño has pensado en el dónde ir con él. —Ahora Lupita parpadeó y lo miró. No, no lo hemos hecho. No lo has hecho, afirmó. Y estoy planeando ocuparme de la operación a partir de mañana. Así que Lupita, no seas tonta. Olvidemos todo este asunto y sigamos trabajando juntos. ¿Te parece? Lupita asintió. ¿Ok? Ahora hemos llegado a un acuerdo. Manuel salió de la habitación y Lupita se sentó en la cama a pensar. De hecho, no le gustaba como Manuel había dicho. Era lamentable, pero era poco probable que Lupita pudiera olvidar las manos fuertes y a la vez, suaves de Manuel. ¿Y esos labios? Ahora entendía esas mujeres que dormían y veían cómo conseguir a un soltero envidiable para su única posesión. Lupita era una chica inteligente y estaba al tanto de los asuntos amorosos de su empleador. ¿Qué podía hacer contra esas mujeres hermosas, elegantes y sofisticadas que habían estado en los brazos de un cirujano exitoso? Es ridículo pensar en ello. No es nada divertido. Manuel seguiría divirtiéndose con sus pivotes y a Lupita solo le quedaría el recuerdo de una hermosa noche que no volvería a repetirse. Pero tiene razón. Lupita no solo debe pensar en sí misma, sino también en su sobrino. Al fin y al cabo, no es culpa de Carlos que su tía haya resultado tan frívola. Y si Manuel les ayuda con la operación, pues Lupita le estaría muy agradecida. Y luego pensaría en un nuevo lugar para vivir y un trabajo. Una operación cuesta mucho dinero, dijo el jefe del departamento de pediatría del hospital. ¿Mucho dinero? No me importa. Manuel agitó la mano. No voy a escatimar nada. Manuel ya había hecho la prueba de ADN, ahora sabía con certeza que Carlos era su propio hijo. ¿Puedo preguntar qué motivó esta voluntad de ayudar a este niño? No, Manuel lo cortó. ¿Hay alguna diferencia? No. Benito Rojas se encogió de hombros. ¿Su dinero? Mañana puedes traernos al niño, lo pondremos en observación y fijaremos una fecha para la operación. Muchas gracias. Lupita dijo Manuel con una sonrisa mientras cruzaba el umbral. Tengo las noticias más sorprendentes. ¿Carlos va a ser operado? Es realmente una noticia maravillosa. Estoy muy contenta. Muchas gracias, Manuel Carrillo. Manuel Carrillo tarareó para sí mismo, mientras subía a su despacho. Es una locura pasar la noche con una chica y que me siga llamando Manuel Carrillo en lugar de aprovecharla. Se está haciendo viejo, señor Carrillo. Manuel se acercó al espejo y sin ver ningún signo de vejez aún mostró su lengua a su reflejo. Encendió su portátil e intentó trabajar, pero no pudo hacerlo. Recordó el hermoso y delicado cuerpo de Lupita, sus labios inseguros, que parecían cerezas maduras y su piel satinada. Recuerdos como ese probablemente harían que uno se volviera loco por mucho tiempo. Así que Manuel decidió pedirle a Mario Martínez, un viejo amigo con el que había estudiado en la universidad que lo visitara. Mario, al igual que Manuel, era un hombre guapo y un rompecorazones. Cuántos corazones de chicas se rompieron por ellos y también por los hijos de los intelectuales. Solo los padres de Mario eran educadores. Su padre, Carmelo Martínez, daba clases en la Facultad de Medicina, donde estudiaban los amigos y su madre, Dolores. A Panco enseñaba geografía en la escuela. A diferencia del soltero, Manuel Mario está casado y parece feliz. Debo decir que cuando vio por primera vez a Ivana, entonces futura esposa de su amigo, se sintió un poco decepcionado. Ivana no era una tonta de remate. Pero era un poco incolora. La única joya en el aspecto de Ivana era su pelo dorado, liso como la seda hasta la cintura, pero desgraciadamente la chica se había trenzado el pelo, por lo que no todos podían apreciar la belleza de su cabello. Todo lo demás no era totalmente impresionante. Pestañas y cejas rubias, labios finos, una figura delgada y poco llamativa y el estilo de su ropa no impresionaba. Era la novia de Mario Martínez, el bombón, que era objeto de mucha atención. Cuando Manuel conoció mejor a Ivana pensó que era la mejor. Cuando miró a la pareja supo que este era el aspecto que tenían juntos. Con el tiempo, Ivana aprendió a maquillarse de forma bonita y en lugar de trenzas llevaba un corte de pelo elegante en su larga melena. Pero el nacimiento de Jenny, que era la hijada de Manuel, hizo que la figura de Ivana se viera apetecible. El amor, el feliz matrimonio y la maternidad transformaron realmente esta increíble mujer. Manuel admiraba sinceramente a su amigo, pues era capaz de discernir una futura belleza en una chica discreta. Por encima de todo vi la belleza del alma, le gustaba decir a Mario, lo demás se arregla. Este año, Jenny cumplió cinco años y Manuel pensó que sería una buena idea presentar a su ahijada, a su hijo. Manuel sabía que sus amigos siempre serían acogedores, escucharían y darían buenos consejos, así que fue a visitar a Mario van e Ivana. Los acontecimientos de los últimos días requerían una Ivana reflexiva y Manuel sabía que no podía afrontar esto solo. Cuando el hombre abrió su historia a sus amigos, Mario dijo, Siempre supe que había un rastro de algo de tu pasado detrás de ti. ¿De qué estás hablando? Manuel sonrió en broma, yo mismo no lo sabía. Mario tiene razón, Ivana habló. Siempre ha habido algo misterioso en ti, una especie de aureola de héroe romántico con un pasado lleno de cosas interesantes que contar. Bueno, Ahora vas a fantasear, exclamó. E Iván, arriendo, respondió. ¿Así es como resultó al final? Eso también es cierto. Manuela sintió con una sonrisa. ¿Pero qué debo hacer con él ahora? ¿Y tú? Ivana, es más fácil que entiendas a Lupita, ya sabes de mujer a mujer. Digo esto cuando vuelvas a casa... Ve a una floristería, compra las flores más bonitas y dile a Lupita que la quieres. Y sea lo que sea, las mujeres amamos los hombres decididos. Y el viernes venir a nuestra casa, juntos pondré una mesa así será deliciosa. Ya estoy deseando que llegue. A Manuel le encantaba la cocina de Ivana cada vez esta hechicera de pelo dorado le sorprendía con una nueva obra maestra culinaria. Manuel intentaba comer con moderación, pero cuando estaba con sus amigos no podía resistirse. Hoy, después de comer una deliciosa pizza de hojaldre, el doctor se ha sentido como un gato gordo y perezoso. No olvides las flores y las declaraciones de amor. Sus amigos le amonestaron. Manuel lo hizo cuando salió de la casa lanzando por el camino. No me esperes a cenar, Lupita sintió una punzada de celos durante toda la noche. Se había imaginado a la afortunada chica con la que su jefe estaba pasando la velada. Menuda sorpresa se llevó Lupita cuando Manuel llegó a casa con una suntuosa cesta de flores extravagantes que le entregó inmediatamente. ¿Por qué? Preguntó Lupita, e inmediatamente se reprendió a sí misma. ¡Qué idiota! ¿Las mujeres normales solo disfrutarían de las flores y yo preguntando por qué? Es la cosa más estúpida que se me ocurre. Así de fácil, Manuel sonrió. Gracias las flores son muy hermosas. Lupita, te quiero. Dijo Manuel con sentimiento. Y quiero estar contigo. No tienes que decir nada si no estás preparada para corresponder, esperaré y esperaré todo lo que haga falta. Bueno, ahora lo ha dicho todo. ¿Qué fue lo que le dijo Ivana? Sea como fuere, pero algo le decía que debería haber felicidad, mucha, mucha felicidad. Su corazonada no le había engañado, Lupita sonrió y dijo. ¿Por qué perder el tiempo en esperar? Al día siguiente, los amantes recogieron a Carlos para examinarlo. «Se te revisará y luego se te corregirá la pierna», explicó Lupita. «¿Duele?», preguntó el niño asustado. «No te ponen una inyección y no sientes nada». Manuel lo tranquilizó. «Te despertarás y tu pierna estará como nueva». «Genial. ¿Vienes a verme?». Por supuesto, cariño. Por supuesto. Por supuesto, cariño, respondió Lupita. Te visitaremos a menudo, sobre todo porque Manuel trabaja allí. Lupita salió de la clínica y buscó la ventana de la habitación donde estaba Carlos y se despidió con la mano. Fue a la parada de autobús, pero cambió de opinión, ella quería caminar la ciudad que le había parecido extraña y hostil los primeros minutos de su estancia. Ahora le parecía acogedora, decorada y festiva. El alma de la joven cantaba, parecía que empezaba una racha brillante en su vida. Carlos podría ahora caminar con normalidad y, sin embargo, Lupita había temido el momento en que su hijo sí, su hijo iría a la escuela. Si Manuel no hubiera llegado a sus vidas, Carlos habría tenido que soportar las burlas de sus compañeros. Por desgracia, los niños son demasiado crueles en ese sentido. Si Manuel no hubiera llegado Lupita, ¿no habría conocido el verdadero amor? Claro que tuvo una relación, tenía 29 años, pero no había nada como lo que había vivido con Manuel, ni siquiera en sus sueños más locos. Y mucho menos en la realidad. Lupita caminaba sonriente por la calle y al ver una barbería en su camino, entró obedeciendo a un impulso repentino. La sonrisa nunca abandonó el rostro de Lupita. «Hola», la recepcionista, la saludó. «¿Qué puedo hacer por usted?». «Me gustaría». Lupita dudó. Ahora se daba cuenta de que había ido a la peluquería y la segunda vez, antes del reencuentro, se había decidido que a partir de ahora iría al salón de belleza al menos una vez al mes. ¿Podría escoger algo junto a la peluquería? Dijo Lupita tras una breve pausa. Sí, por supuesto. La recepcionista sonrió deslumbradamente con sus labios pintados de colores. El máter estará disponible en un momento. Pero también puede ojear las revistas. ¿Puede haber algo interesante allí? Además, a Lupita se le colocó un flequillo alargado en las tejas desde el espejo. Parecía una mujer completamente diferente. Ya no era la problemática, madre soltera de un niño discapacitado, sino una joven glamurosa que sabía lo que quería. Después del corte de pelo, su cabello color trigo parecía más cuidado y atractivo. Lupita parecía cinco años más joven. ¿Debes estar enamorada? Preguntó astutamente el maestro. Como una cabeza sobre los talones, admitió Lupita. Es tan evidente. Estás brillando. Mi consejo es que sea quien sea tu hombre, no lo dejes escapar, no lo haré con una sonrisa feliz, aseguró Lupita. Al salir del salón de belleza, Lupita se despidió cariñosamente de la recepcionista y siguió caminando. «¿Señorita no está mirando la dirección equivocada?» Preguntó Manuel de forma juguetona al entrar a la casa. «Bueno, sí», insiste, «¿Puedo irme?» En tono a él, Lupita respondió. «Llevaba una bonita bata de seda de colores», su nuevo corte de pelo le quedaba muy bien a Lupita. Su ligero maquillaje resaltaba maravillosamente su piel clara y mate. Y ahora Manuel la estaba admirando francamente. Qué belleza es, después de todo, pensó con admiración. A Manuel nada le hubiera gustado más que estar en el dormitorio con Lupita, pero ella tenía otros planes para esa noche que él desconocía. ¿Te has cambiado el pelo? Bueno, genial, eso es bueno porque vamos a cenar con gente muy agradable esta noche. ¿Quieres que conozca a tus amigos? Preguntó sorprendida Lupita. Se podía ver en su cara una agradable sorpresa. Porque no eres la mujer que amo y me gustaría que todos lo supieran. Ahora se acabará con Carlos y te presentaré a mis padres. Son encantadores. No hace falta decir que la relación se desarrolló rápidamente, Lupita se alegró y se asustó a la vez. A veces sentía que su relación con Manuel traicionaba la memoria de su hermana, pero si se miraba de otra manera, Lupita le había dado a Carlos un padre, uno de verdad. Y lo que es más importante, ¿se merecía su felicidad? Cuando Manuel mencionó conocer a sus padres, Lupita tuvo de repente un auténtico ataque de pánico. ¿Y si al padre o a la madre de Manuel no les gustaba? Aparentemente son personas respetables, seguramente no es el tipo de novia que sueñan para su hijo. Lupita, sinceramente todos tus pensamientos se reflejan en tu cara. De repente, Manuel se rió. Déjame adivinar, ahora estás pensando que a mis padres podrías no gustarles a juzgar por la cara de vergüenza que puso, se dio cuenta de que había dado en el blanco y, francamente, apenas podía contener la risa. «Estará bien, te lo aseguro. Ya les he hablado de ti». «¿Qué? ¿Qué les dijiste?» «Exactamente todo», Lupita respondió seriamente Manuel. «Les he contado todo ahora vamos a prepararnos». Ayer también les hablé a mis amigos de ti y ahora están esperando verte. Ivana y Mario estaban encantados con la elegida de Manuel. Ahora entiendo que es una gran mujer, dijo Mario, con aprobación cuando las señoras se fueron a la cocina. Te aconsejo que no la dejes ir. ¿Crees que no lo entiendo? El doctor Carrillo sonrió felizmente. Y hubo charla de chicas en la cocina. ¿Sabes, Lupita? Eres la única mujer de Manuel con la que quiero hablar todo el tiempo, confesó Ivana. Lupita estaba desanimada. La mujer del amigo era tan elegante, tan interesante, y ella una pobre madre soltera de campo. Era más interesante que las demás del mismo círculo, oh Dios, Ivana hizo un gesto con la mano cuando la invitada expresó sus pensamientos que intelectuales, putas, refinadas, soñando con conseguir un buen novio, como las llamo, porque no pueden ocultar su esencia. Por mucha ropa de marca que lleven y tú eres genial, eres real, realmente quiero que seas mi amiga. A Lupita no le importó, y a Ivana tampoco, así que se lo dijo. Bueno, eso es genial. Ahora vamos con nuestros hombres, ya deben estar babeando. La velada transcurrió en un ambiente cálido y relajado. A Lupita le gustaban mucho los amigos de Manuel y no le importaba invitarlos a casa. Por supuesto, las habilidades culinarias de Lupita no son tan buenas como las de Ivana, pero también sabe hacer algunas cosas. Manuel y Lupita se lo estaban pasando en grande, paseando por el parque, dando de comer a los patos comiendo deliciosos helados que se vendían en la pequeña tienda de la entrada. Los enamorados fueron a pescar en un estanque privado y fueron a restaurantes el amor es hermoso, pero la salud de Carlos es lo primero. Al día siguiente, Manuel y Lupita fueron a visitar al niño y le compraron manjares y dulces. El pequeño, aunque se alegraba de las cosas buenas, echaba de menos la casa de Manuel. En general, Carlos lo estaba haciendo bien. La idea de que dejara de cojear y empezara a correr rápido de nuevo calentó su corazón de niño. Enhorabuena. La operación ha sido un éxito. El cirujano pediátrico dijo con una sonrisa. Muchas gracias. Exclamó Lupita. Y las lágrimas salieron de sus ojos. Porque yo ahora es tonta. Manuel se rió. Todo queda atrás, por supuesto, aún queda un periodo de rehabilitación por delante, pero hemos hecho lo que había que hacer, Lupita. Al salir del hospital, Manuel le dio personalmente un masaje a su hijo y cuando estaba en el trabajo, Lupita lo llevaba por las habitaciones y lo sacaba afuera. Las escaleras fueron las más difíciles para Carlos, pero pudieron hacerlo juntos al cabo de un mes, Carlos podía caminar sin apoyo, lo hicimos. Cantaron a tres voces cuando el chico llegó a los 10 m y luego Manuel fue a la tienda y compró una botella de vino, sin olvidar el batido que tanto le gustaba a Carlos por el primer logro serio. Manuel hizo un brindis en la cena. El cementerio del pueblo estaba tranquilo y solo el grito de un cuervo rompía de vez en cuando el oso reino de los que habían terminado su viaje terrenal. Manuel, Lupita y Carlos estaban junto a una tumba en la que florecía una uva de gato una flor sorprendentemente bonita y delicada, a pesar de su nombre. «Bueno, hola, Blanca», dijo Lupita en voz baja y se cruzó de brazos. «Chávez, hermana, ¿cómo ha sido la vida?» «Espero que no te ofendas». «Manuel, pensando, Blanca, Blanca, bueno, ¿por qué no me has dicho nada?» «¿Eras tan orgullosa?» Carlos no podía recordar a su propia madre, es decir, sabía que Lupita tenía una hermana, pero para él solo había una madre, la que lo había sacrificado todo por él, su vida personal, la posibilidad de educarse y convertirse en una persona autosuficiente. Así que tal vez sea el momento de decirle al niño la verdad ahora frente a la tumba de la mujer que le dio la vida. «Es mi tía». En silencio Carlos preguntó, y al hacerlo ayudó involuntariamente a los adultos a hacerlo. No, hijo. A través de sus lágrimas, Lupita negó con la cabeza. Es tu verdadera madre. Ella te dio a luz y luego se fue, y yo te acogí y se lo correcto, ¿no? Por supuesto que sí. El bebé asintió. Era un bebé y no habría podido vivir solo qué inteligente y sensible es, después de todo, pensó Lupita. Ni siquiera hace preguntas sobre su padre. No tenía ni idea de cómo le diría a Carlos que Manuel era su padre biológico, una cosa que Lupita sabía con certeza era que definitivamente no debía hacerlo hoy. Hay que dar al niño la oportunidad de digerir la noticia de que Blanca era su verdadera madre. Menos mal que tomó la información de forma indolora, pero creo que por hoy fue suficiente. Después de colocar un ramo de rosas de té en la tumba que a Blanca le encantaban, se fueron. «Lo has hecho bien», dijo Manuela Lupita en su casa. «¿Has conseguido explicar a Carlos con suavidad y tacto? ¿Sabes que hay más por venir?» Suspiró, «Lo sé, pero podemos superar esto y el momento adecuado. Llegará». Una semana después, Manuel llevó a Lupita y a Carlos a visitar a sus padres, Lucía Silva y Julio Carrillo. Vivían en un piso de tres habitaciones en el centro de la ciudad. Tanto la madre como el padre de Manuel habían alcanzado la edad de jubilación, pero seguían trabajando en un hospital. Lucía Silva trabajaba como médico en una residencia privada de ancianos y su marido en un centro de cardiología. Manuel se lo contó todo a sus padres. Lucía y Julio esperaban a su propio nieto y a la mujer que lo había criado. La mesa estaba llena de golosinas, bueno, madre, has hecho un buen trabajo, exclamó Manuel entregando a Lucía un enorme ramo de crisantemos en forma de aguja. Bueno, siempre tuviste una manera de complacer a las damas. La madre se rió. Y ahora mamá solo complazco a dos mujeres, tú y Lupita o no? Hey, Ivana. E pero eso es diferente. ¿Por qué no presentas la novia? Preguntó el padre con una risita. Bueno, y al encantador joven también. Los siento. Manuel se dio una palmada en la frente y luego los presentó. La ceremonia terminó, todos fueron presentados. Vamos a la mesa, dijo Julio. Tengo mucha hambre añadió dirigiéndose a Carlos. ¿Qué piensas de esto, joven? Estoy a favor. Les aseguró y todos se sentaron a la mesa. Comieron en durante la primera media hora, Lupita le miró y le envidió parecía sentirse a gusto. Una llamada de sangre, nada menos. Ella misma se sintió un poco incómoda, pero al cabo de un tiempo no había ni rastro de los temores de Lupita de que los padres de Manuel no la quisieran. Lucía Silva y Julio Carrillo hablaron con ella de forma amistosa, no hicieron preguntas innecesarias y bromearon, Lupita se relajó. Pero lo más interesante estaba por llegar. Puedo tener la atención de todos, por favor, dijo Manuel. Tengo algunas noticias para ti. Espero que sean agradables. La madre sonrió mirando disimuladamente a él y a Lupita. «Ni siquiera lo dudes», respondió. Entonces, Manuel se levantó de la mesa, se acercó a su amada y se sentó frente a ella sobre una rodilla y le preguntó, «Lupita, ¿quieres casarte conmigo? Prometo amarte por toda la vida y ser el mejor marido del mundo». Sí, susurró Lupita. «Bueno, por supuesto que sí». Tenemos que brindar por eso, proclamó Julio. Más tarde tomaron un taxi para volver a casa. La futura familia se sentó en el asiento trasero, Carlos se quedó dormido, Lupita apoyó su cabeza en el hombro de Manuel y también dormitaba pensando en lo afortunada que era después de todo. Cuando llegaron a la casa, Manuel tomó suavemente a su hijo en sus brazos y lo llevó al interior. Me gustaron mucho tus padres, dijo ella. Tú también les gustas, dijo el futuro marido. Un mes después. Tú, Manuel Carrillo, tomas a Lupita Fonseca como tu esposa, yo sí. Tú, Lupita Fonseca, conscientes en casarte con Manuel Carrillo. Yo sí. Os declaro marido y mujer, la joven pareja intercambió anillos y su primer beso de boda, y los presentes se apresuraron a felicitarlos. Felicidades. «Queridos», dijo Lucía, con sentimiento abrazando a los recién casados. «Manuel, ¿eres un buen chico?», exclamó Julio con aprobación. «Has capturado a una niña tan hermosa amor y felicidad y tener muchos hijos». «Qué hermosa eres», dijo Ivana con admiración. «Enhorabuena». Mario abrazó a su amigo y besó la mano de Lupita. Enhorabuena para ti también. Escucharon muchas más palabras cariñosas. Después se le roció con arroz y pétalos de rosa. Cuando crezca me casaré con Jenny, declaró Carlos en la limosina que los llevó a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. «Lo sabe Jenny. Lupita se rió. Bueno, todavía no me he declarado oficialmente, dijo el chico de forma importante pero le dije que me gustaba. Un argumento de hierro Manuel resumió. Una luna de miel en París es un sueño de toda mujer, pero para una pobre chica del campo es algo fuera del ámbito de la fantasía. Carlos se quedó con sus abuelos unos días antes de la boda, Manuel y Lupita tuvieron otra conversación franca. Mamá, el tío Manuel será mi padre ahora.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 tienes un coche genial, quiero vivir en él. Espero que te guste más la casa. El cirujano se sonrió. Te escucho el chico respondió con voz madura. Manuel no sabía por dónde empezar. No seré tu padre. Dijo con un suspiro. Yo, Carlos, soy tu papá, conocí a tu madre que te dio a luz es una historia triste y te la contaremos cuando crezcas. ¿Tuviste una aventura con mi madre y luego la dejaste? Preguntó Carlos con severidad, como en las películas. Se podría decir que rompimos y no sabía nada de ti, Manuela asintió. Parecía un intento de justificarse y Manuel se enfadó consigo mismo, pero el pequeño ya estaba abrazando a su padre susurrando está bien papá. Así que ahora Carlos sabía que se quedaba con sus abuelos, de los que se había enamorado el primer día que se habían conocido. Los recién casados volaron a París con el corazón ligero. «Me da vergüenza admitirlo», susurró Lupita a su marido con una sonrisa, «pero nunca he estado en un avión». «Bueno, puedes compensar eso conmigo y más de una vez». «Espero». Manuel sonrió y el hombre tenía razón porque después de visitar París decidieron ir a Estambul. ¿Y cómo se puede visitar Turquía sin comprar ropa? La pareja recorrió todas las tiendas y compró tantas cosas que pudieron vestir a toda la ciudad. Sin embargo, Lupita y Manuel no tenían previsto vestir a la ciudad, pero sus familias sí. Empaquetaron ropa de moda y bonita para ellos. Julio Lucía. Carlos y la familia de Ivana y Mario. «Debe haber sido muy caro», exclamó Ivana. «No te lo vas a creer, Ivana es mucho más barato que aquí», Lupita respondió con una carcajada. «¿Estás pálida?» Comentó Ivana. «Hoy no me siento muy bien, tengo náuseas tal vez sea por el vuelo sucede, pero algo me dice que no tiene nada que ver con el vuelo». Ivana sonrió con picardía cómo te va con las cosas rojas de las mujeres? ¿Crees que…? De camino a casa, Lupita se detuvo en la farmacia y compró una prueba de embarazo. Fue positivo. Al principio Lupita quería sorprender a su marido. La futura madre se paseó emocionada por la casa pensando en cómo sorprenderle, pero al final no pudo resistirse a llamar. A Manuel le informó de que iba a ser padre por segunda vez. El marido estaba obsesivamente, feliz. Unos meses más tarde, los tres acompañaron a Carlos al primer grado. La ecografía reveló que Manuel y Lupita iban a tener una niña. Carlos sugirió llamar a su hermana Seila y los futuros padres aceptaron la idea. Los abuelos que tenían un nieto estaban doblemente contentos. «Mi esposo y yo nunca pensamos que tendríamos nietos», exclamó Lucía. Esperaban con impaciencia el nacimiento de su nieta, tras lo cual decidieron finalmente retirarse. Por cierto, Ivana y Mario, inspirados por el ejemplo de sus amigos, también estaban pensando en aumentar su familia. «Manuel, me has ganado», se lamentó. Pensaba que era el padre más experimentado y resulta que tienes un hijo mayor que nuestra Jenny y ahora están esperando un segundo. ¿Deberías estar celoso? Manuel se rió. Carlos está en primer grado y, a diferencia de muchos de sus compañeros, lo disfruta. Al niño le encanta la clase de gimnasia cuando se les dijo a los padres que discutieran con sus hijos las actividades deportivas a las que les gustaría asistir. Carlos no dudó en elegir los deportes. El hijo demostró ser digno de su padre Manuel y Lupita se preparan para ser padres y cuentan los días para este feliz acontecimiento. Hasta la próxima, no te olvides de activar las notificaciones para una nueva historia. Nos vemos pronto.